A que esa lucha se diera así bueno, terminó Félix, se acabó esa pendejada, buscó otro motivo porque no hay ideología no hay doctrina, no hay nada que dé una explicación que haga conducirse a la gente por una explicación mental, no, el objetivo es este, y vamos a decir sí o no, nos gusta el objetivo y luchamos, por ejemplo el caso de la niña, de Emily Emily eh, no es un caso que la gente actuó porque tenía un criterio amplio de la revolución francesa en la aplicación del Código Penal o porque recibió la reforma que aplicaron en Brasil y en Chile. No, no. La gente cogió el caso de Emily, el caso específico, eh, someten a esta gente... Eh, hasta se celebró ese día el sometimiento de los 30 años a Marlon el día que me le dieron la, la pedra la camioneta mía siendo yo un revolucionario ese día yo fui víctima de una pedrada de, la, de pero yo sé que no son los grupos revolucionarios sino las masas sin ideología las masas sin una conceptualización sino ese pequeño objetivo desaparece y desaparecen las movilizaciones y las marchas. Ahora mismo, San Francisco, lo único que le queda es la, algunas calles, cosas de calle, eh, la, la cuneta esa de por ahí, ¿cómo es que se llama?, de, de agua sucia, eh, pero si cogen lo de Muné, como una lucha, si cogen lo de Muné como una lucha, le aseguro a ustedes que va a llegar muy lejos. Tan lejos que se puede del caso de que la gente comiencen a ocupar espacios y solares allá donde está la factoría vieja. Ahorita comiencen a coger solares porque esta vaina, esto es de una gente desgraciada que hicieron daño, que no tienen papeles. Ahorita le agregan. Y eso se va a producir que hasta veré intención de derrumbar esos edificios. Porque no hay nada, no hay nada en la cabeza, no hay lucha. Entonces yo creo que antes de que lleguemos ahí, el caso de Muné, tómalo en serio. Como dice Adriano aquí, Adriano, el director de Jaya, cójalo en serio. Llamen a la eh, que cojan la, la, a, a los comerciantes que no le gusta mucho la huelga. Eh, a, los, a la parte jurídica, al gobernador que tampoco le gusta la huelga. Coja eso. Usted como gobernador tiene demasiadas leyes que lo protegen. Y aprovechen y revisen todas estas vainas que se llaman cooperativa a ver cuál de ellas es realmente una cooperativa, o es un fantasma, es una vaina, un truco, un truco. Somos cooperativa, beneficiándose de la filosofía, de la conceptualización que permite una cooperativa, pero en el fondo te rompen la madre, no como cooperativa. Aquí la cooperativa y una financiera es un banco, te rompen la madre, no importa, porque la cooperativa es otra cosa. La cooperativa surge como una alternativa entre el comunismo y presentar algo del capitalismo que oliera a socialismo. Y de ahí es que las cooperativas surgen y surgen realmente y hacen una función social preciosísima. Pero en, un, en unas cosa llamada desorden de Estado, las cooperativas se han deformado. Y las cooperativas terminan que la directiva de arriba se hacen ricos los desgraciados, haciendo trucos y haciendo maravillas. Y muchos de ellos, solamente por los viajes que dan fuera del país, se atreven a estar en la cooperativa porque viajan, viajen bajan a Rusia, donde quiera que haya un congreso de cooperativa la cooperativa le paga. Y hay gente que hasta por esto disfruta. Por ejemplo, Hernán Sánchez fue un hombre serio. Enán Sánchez no cogió un centavo de la cooperativa de maestros, pero lo que anduvo Enan Sánchez tendría que haber trabajado 100 veces para Hernán pagar todo lo que le dio la cooperativa para viaje a China, viaje a Rusia. Una forma de un pobre disfrutar la vida, porque la, la vida es para los cuartos, es para tú disfrutarlo. Y Hernán Sánchez no se un chele, pero eso sí puso a pasear a mucha gente.